Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas noches, Puerto Rico. y es lunes, 7 de noviembre de 2022. Deseando que hayan disfrutado el fin de semana. Les habla Ulises Rodríguez y le doy la más cordial bienvenida a los sorteos de noche de Wild Ball, pega 2, pega 3, pega 4, multiplicador,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 todos están hablando de la nueva cifra billonaria que tiene esta noche el Powerball de 1.900 millones de dólares. Es la primera vez que vemos una cifra de esta magnitud. Es la más grande en la historia de Powerball. Y hoy tú podrías ser el afortunado de ganar este increíble premio. Y seguimos celebrando. Tuvimos tres ganadores de premios secundarios de Powerball del sorteo del pasado sábado 5 de noviembre. Y se fueron 150 mil dólares con una jugada automática de Power Play. El boleto fue vendido en Experimental Service Station al Mini Market de Corozal y otros dos premios secundarios de 50 mil dólares con jugadas automáticas de Double Play. Una fue vendida en El Colmado Nieves en Bayamón y la otra en Lionito Service Station en Calle. Y en el sorteo de hoy de Loto Cash, tendremos, en, que vamos a tener en unos minutos, cuenta con un premio de 500 mil dólares, que también son buenos, buenísimos. sí la doble revancha, que cuenta con 270 mil dólares. Sal a jugar y no pierdas la oportunidad de ser el próximo ganador. Recuerda que puedes ganar al instante con los juegos instantáneos de Lotería Electrónica. Raspa tu suerte. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 Pendiente. Y el número del World Bowl de esta noche es el 0. Repito, el 0. Ahora pasamos a Pega 2. Mucha suerte, mi gente. Boleto en manos, si jugaste Pega 2. Veamos cuál es el primer número. Y es el 9. Segundo número. Es el 8. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 98, el 98. Y pasamos a Pega 3. Favorito de muchos, boleto en mano y mucha suerte. Primer número es el 2. Segundo número es el 7. Tercer número es el 2. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 272, el 272. Y pasamos a pega 4, boleto en mano, oh, si jugaste pega 4 y mucha suerte, pendiente que ya se acerca el primer número, y es el 4, segundo número, es el 0, tercer número, es el 5, y cuarto número, es el 4. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 4054, el 4054. Y pasamos con el multiplicador, comienza hasta cinco veces los premios menores. Vamos a ver cuál es el número ganador del multiplicador de esta noche. Y es el 2, repito, el 2. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash, que cuenta con un premio de 500.000 pesos. Dólares, veamos los números ganadores Boleto en mano Si sí jugaste el loto cash Que ya se acerca el primer número Y es el 10, repito el 10 Segundo número Es el 7 Repito el 7 Tercer número Es el 25 Repito el 25 Cuarto número es el 17, repito, 17. Y quinto número es el 33, repito, 33. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash. Y es el 10, repito, el 10. Los números ganadores de Loto Cash de esta noche son 10, 7, 25, 17, 33 y el Bolo Cash, el número 10. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 270 mil dólares. Mucha suerte, adelante con el sorteo. Boleto en mano. Y pendiente que aquí viene el primer número. Y es el 34, repito el 34, segundo número es el 3, repito el 3 Tercer número es el 17 Repito el 17 Cuarto número es el 29 Repito el 29 Y quinto número el 26 Repito el 26 Y pasamos al sorteo del Bono Cash de la doble revancha Que es el número 7 Repito el 7 Los números ganadores de la doble revancha